sueño que se me hizo muy real. Estaba andando por una pequeña carretera del interior de Galicia. Una carretera cuyas curvas conozco casi de memoria, ya que es la puerta de entrada a una diminuta aldea donde vivía mi familia y me veía pasar todos los veranos de mi infancia. Esta carretera discurre prácticamente oculta por un bosque casi mágico. Un bosque lleno de robles, castaños, helecho, musgo y agua. Muchísimas. Pero en el sueño, al ir andando por la carretera, notaba que algo no estaba donde tenía que estar. Me encontraba los llamativos huecos en los árboles justo donde los recordaba. Veía a los conejos cruzar la calzada, algún erizo, los rastros de los jabalíes y otros animales tan habituales de la zona. Estaba todo donde tenía que estar. Todo salvo los postes y el cable del teléfono. Esto me sorprendió, ya que estaban ahí antes de que yo naciera, y para mí eran ya parte intrínseca del paisaje. Siempre bordeando la carretera, entre los árboles, siempre estoicos y firmes. Y no es que faltaran uno o dos postes, que se podrían haber caído por un temporal. Por más que andaba por esa sinuosa carretera, no encontraba ningún rastro de los postes, ni siquiera un hueco en el suelo. Era como si nunca hubieran estado ahí. Impulsado por la curiosidad y de forma casi instintiva, saqué mi teléfono del bolsillo, dispuesto a buscar alguna noticia que explicara todo esto en internet. Pero antes siquiera de desbloquear mi teléfono, me fijé en la fecha. 1 de enero de 2024. Y entonces, de repente, me desperté. Resulta que el sueño tiene algo de razón, porque desde Telefónica están dispuestos a matar al cobre poco a poco pero sin cuartel, de forma que su red sea solo fibra a finales de 2023. Esto la convertiría en la primera operadora de telecomunicaciones en el mundo en cerrar todas sus centrales de cobre. Que no se diga que en España no somos los primeros en algo relacionado con la tecnología. La fecha elegida para este cierre es cuando menos curiosa, ya que 100 años antes nacería con la denominación de CTNE, Compañía Telefónica Nacional de España, para gestionar el monopolio del servicio telefónico. Así que veremos desaparecer el cobre justo cuando Telefónica cumple 100 años de vida. En 1945, el Estado español adquirió por ley el 79,6% de telefónica y en 1990 cambiaría ya su nombre de Ctn &E por la reconocida telefónica. Unos añitos después se privatizaría gracias a dos ofertas públicas de acciones que pasaron entre 1995 y 1999. A día de hoy, por suerte, ya no tenemos un monopolio en este sector y nuestra oferta de operadores de telefonía y servicios de telecomunicación es muy importante. De hecho, en España el 71% de los hogares tienen fibra óptica, lo que nos pone a la cabeza del mundo en cuanto a penetración de fibra y nos deja tan solo por detrás de países punteros como puedan ser Japón y Corea del Sur. Y otra vez, orgullo patrio, no siempre estamos a la cola de las cosas. Además, en los últimos años estamos viviendo una revolución en cuanto al enfoque de este tipo de servicios. Con la llegada al mercado de Pepephone hace apenas unos años, se introdujo un elemento disruptivo que ha fomentado que las empresas de telecomunicaciones pongan su foco en el cliente, al menos poquito a poco. Tanto es así que Telefónica, el que en otro era fuera un monopolio del sector, ha decidido sembrar la esencia de ese ya perdido pepezón en su propio seno y dejar que sus raíces la transformen por completo.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 Mi nombre es José Carlos Cortizo, corte para los amigos. Y además de en este podcast y en Product Hackers, también me encontrarás de vez en cuando en Fotografía e-commerce, un estudio de contenido visual para tiendas online, y también hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en TribuCasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos con una de las personas que ha revolucionado por completo el sector de las telecomunicaciones. Y diría más, ha cambiado para siempre el cómo se deben relacionar las empresas de servicios con sus clientes. Pedro Serraima ha sido la visión y el alma mater de PPFON durante muchos años, al menos hasta su venta más móvil, y la posterior renuncia de su esencia. Quizás justo por esa pérdida de la inocencia de Pepe Font tras, tras la venta, Pedro se encontraba en el salón de su casa abierto a nuevos retos cuando Telefónica vino a buscarlo. Entró hace dos años a dirigir las otras marcas de telecomunicaciones de Telefónica, la ya conocida Twenty y la nueva O2, que se lanzaría directamente con la filosofía de Pedro Serraima. Y en dos años ha conseguido pues, lanzar un nuevo operador al mercado con tanto éxito que ya muchos de nosotros, de los que estuvimos en su día en Pepefon, queremos ser de O2. Y la historia no acaba ahí. Tal y como nos adelanta Pedro, su misión dentro de Telefónica solo acaba de empezar. Bueno, estamos aquí con Pedro Serraima, que yo tenía pendiente hacerle una triste. pensé que iba a ser súper complicado y dije, venga, voy a atacarle por Twitter y a ver cuándo consigo. Y fue súper rápido, Pedro. Así que nada, muchísimas gracias por acogerme con tanta rapidez a ti y a tu equipo, que lo habéis puesto todo súper fácil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, bienvenidos. Voy a empezar la entrevista con una pregunta que alguien nos hacía en Twitter y esa misma persona eras tú, que nos decía, pregúntale si es verdad que no se va a leer las preguntas de la entrevista que la habéis mandado antes. Es verdad, me niego a hacer una entrevista habiendo leído las preguntas antes. Pues ya sabéis, aquí todo, todo lo que viene, Pedro, viene con el pecho a pecho descubierto. Eh, para empezar, ¿quién es Pedro Serraima? Pedro Serraíma pues es una persona que hace las cosas normales y que ha estado en muchos sitios, porque le ha tocado siempre empezar desde cero cosas eh, en sitios donde no eran bien comprendidas, luego han sido más comprendidas y que hasta ahora ha tenido un montón de suerte. Bueno, iremos, iremos viendo eso que hay detrás de esa suerte, porque yo creo que hay algo, algo más. ¿no? Eh, tiene que haber a, a algo que has ido extrayendo, porque es más o menos común en, en todo lo que has ido haciendo. Para profundizar un poco en, en tu etapa, tú viendo tu LinkedIn y demás, ves que como que empiezas con una parte técnica y te has ido yendo a negocio. ¿Cuál, cuál ha sido tu evolución hasta llegar a PPFone, que luego vamos a entrar en esa etapa y luego vamos a tocar la actual de, de Telefónica? Pues muy resumida, yo estuve muchos años en la universidad trabajando con proyectos de inteligencia artificial y programación en tiempo real con sistemas expertos, de ahí pasé al Corte Inglés, porque era la época en la que estaba empezando Internet, y el Corte Inglés empezaba con el comercio electrónico, y pasé a, a, los, a hacer las primeras tiendas de comercio electrónico del Corte Inglés. Y en ese momento surgió una oportunidad, al cabo de unos años, bueno, de dos tres años de estar en el Corte Inglés, estoy hablando del 99-2000 casi, en la que un operador de cable que era Ono, que solo tenía televisión y telefonía, empezaba con el negocio de la banda ancha, entonces me ofrecieron... Eh, pasar del lado del desarrollo al lado del marketing y como realmente el marketing vale para lo que vale cuanto menos sepas mejor y la verdad es que me, me, me pasé te, te, conociendo la parte técnica y conociendo lo que se podía hacer y con un poquito de imaginación pues la verdad es que me fue bastante, bastante bien me he mantenido desde entonces hasta ahora sin tener ni puñetera idea de marketing lo cual es una ventaja espero mantenerme así más tiempo y luego de ONO pasé a, a Global y a, a, a con un salto intermedio para donde empezó Pepefon, luego Pepefon salió muy bien, luego pasé a dirigir Globalia y de ahí luego me fui y luego vine a Telefónica, donde donde estoy liderando el, el negocio multimarca de Telefónica O2 y ahora también la parte de los clientes de, de Movistar recientemente. Profundizaremos en un rato de toda esta parte que está haciendo en la Telefónica, porque, porque, porque es flipante. O sea, Yo nunca hubiera dicho Telefónica y fuera a querer que tú trabajaras con Telefónica, y también creo que dice mucho de la apuesta de, de la casa. Pero me voy a centrar también un poquito en esa etapa de Pepefón, porque yo reconozco que he sido cliente de Telefónica toda mi vida, salvo cuando lo fui de Pepefón. Vale, porque cuando estabas tú, yo dije, joder, eh, me da igual todo, me da igual renunciar a cosas, yo quiero estos valores. Y esos valores venían por, por tu lado. Para empezar, ¿qué sentiste y qué pasó para que tú te pusieras al frente de Pepefón y cómo fue ese comienzo? Pues fue un poco, te va a decepcionar, porque fue una casualidad. Yo me fui a, a Globalia para representar un negocio de, de vídeo por internet, pero estuve solo unos meses, porque en ese momento en Globalia coincidió la decisión de hacer un operador de móvil virtual. Y como yo pasaba por ahí y estaba asociado a lo que era Internet y tecnología, y eso se veía como una cosa de Internet y tecnología, pues me, me, alguien me dijo, pues oye, te pones tú a hacer esto. Y dije, vale, la verdad es que no tenía ni idea. Y, y lo hice como entendía yo que tenía que, que, tenía que hacerse. Entonces decidí, pues ya que, ya que íbamos en ese modelo, contratar gente sin ninguna experiencia, hacerlo todo desde cero y desde el punto de vista teniendo en cuenta que es un negocio de cliente final pues, y que todos somos clientes de lo que estamos haciendo, no es, no es algo industrial que pueda que hagas un, yo que sea, un, un intercooler para un termostato radioactivo porque no lo vas a usar y solo lo vendes, pero en este caso es una línea de teléfono que todos llevamos en el bolsillo. Y al principio salió muy, muy mal, pero no doblamos la rodilla y luego salió muy bien y estamos muy orgullosos de ello y ahí sigue. Y ahí sigue, y yo creo que una señal de identidad fueron los valores que tenía que mm. tenía la, la marca, que luego, que luego ha ido llevando a otros lados. Eh, es, es fácil, porque claro, suena muy bonito y es muy lógico ¿no? tener estos valores, me parece muy normal y, y, y demás, pero luego no lo, te los encuentras en el mercado. ¿Fue muy difícil mantener estos valores o los tuviste que luchar mucho? Pues sinceramente eh, es bastante difícil, son unos valores que no aprendes, que tú tienes y que te das cuenta que el 99% de la gente los tiene, otra cosa es lo que las empresas le, les hagan hacer. Costó un montón porque siempre hay un camino a corto plazo para conseguir las cosas que es mucho más rentable a corto plazo que a largo plazo y los valores son siempre de largo plazo. A mí me costó tres amagos de despido, pero como no cambié de opinión, pues los tres amagos no se, no se ejecutaron y, y luego salieron las cosas bien. Uno presume cuando las cosas salen, salen bien, pero también en ese momento, en ese entorno, es una empresa que cualquier otra empresa hubiera cerrado, pero que Globalia, que era donde salía, no la, no la cerró porque era muy pequeñita para lo que era Globalia. Pues eso, el típico empleado que tienes en un sitio que no has despedido, y no está trabajando y no te das cuenta de que no está trabajando. Y eso es lo que pasaba con Pepefon. Luego salió muy bien cuando ya te sale bien la primera vez y ves que aplicar valores a largo plazo lo hace mucho más rentable, con muchas menos personas, conseguíamos hacer las cosas, el cliente estaba contento sin tener que estarle dando mensajitos raros y siendo honrado, pues ya se te da un respaldo para poderlo hacer en más, en más sitios. Y los principios, el hecho de publicar los principios, era una especie de compromiso porque era algo que ni siquiera los accionistas de PPFON podían cambiar. O sea, no existía ningún empleado que fuera a romper eso. Entonces, cuando eso lo sabes ya desde el principio, es como, como un perro, te pones a discutir con un perro y sabes que no va a entender, pues muchas cosas que le digas no las va a entender, o te muerde o no te muerde. ¿Sabes? Depende de cómo de cómo te comportes tú. Y entonces salió bien, pero fue suerte porque el entorno hizo que las redes sociales nos sé, ayudaran un montón porque cambió el modelo de lo que, lo que dices a lo que haces. Las empresas seguían en el modelo de yo anuncio esto y anuncio que soy eh, plimpli y ya todo el mundo piensa que eres plimpli. ¿ah? Yo me comporto de esta forma y la gente juzga y, no, y nunca hablo de... Por lo menos hasta la época esa en la que yo estuve en Pepephone jamás Pepephone hablaba de sí misma ni, la ni se autocalificaba. Dejaba siempre que fuera la gente la que que lo calificara. Entonces, pues, el entorno, las redes sociales, el entorno en el que estábamos en esa empresa, ese grupito tan pequeñito que éramos, eh, hizo que al final saliera con paciencia, salió, saliera bien, muy, muy bien, y eso te da una credibilidad. No deja de ser suerte, porque no es estrategia. ¿Y, y esos valores los tenías claros desde el día uno o se fueron formando? ¿Cómo, ¿Cómo fueron apareciendo? Es que no tenía ni puñetería de telefonía móvil. Nunca ah. había creado telefonía <risa> móvil, ni tampoco la gente que estaba, que estaba ahí, los siete que... Que empezamos, entonces eh, hacer las cosas como crees que las vas a hacer, lo que es seguro es que no íbamos a hacer algo que, que luego engañaras porque da mucha vergüenza salir a la calle y mirar a una persona a los ojos y saber que le estás engañando o que le estás vendiendo mensajitos de estos como ¿sabes? de vendemotos, entonces él es algo que te hace dormir por la noches, dormir por la noches no tiene precio, sí. por mucho que ganes, es lo que, o sea, es el que gana mucha pasta tiene no puede dormir por las noches, da igual lo que gane, no puede comprar, quiero comprar tres horas de sueño, no, eso no, eso se compra con el modelo de trabajo. Y eso, cuando le coges el gusto, ya eso te engancha y no, y no lo sueltas. Luego, eh, te escuché en una charla en el CAS del 2014, que, Uy, sí, que, que me flipó, <risas> pero me hizo gracia que dijiste que funcionabais, bueno, con el método de la absoluta normalidad, sin equipo de marketing, ni equipo comercial, ni equipo de comunicación, ni agencia, sin plan estratégico ni plan de marketing. Y ninguno de los empleados tenía experiencia en telefonía móvil, como has dicho, ¿Cómo narices se gestiona una empresa así? Y es verdad, uh, por lo menos hasta ese momento jamás hubo ni equipo de marketing, ni equipo de comunicación, ni plan de marketing, ni plan estratégico, ni nada. Cuando tú tienes principios no necesitas estar leyendo un plan para saber lo que vas a hacer en cada momento. Tú sabes cómo eres y te comportas como, como eres. Los las de marketing me ahorro la opinión que tengo. ¿qué te parece un plan de marketing? De no, yo creo que o sea, el marketing, como se entendía originalmente, es algo precioso. Es, yo tengo un producto, el producto se lo quiero vender a un cliente y quiero ganar dinero con él, entonces si yo se lo enseño. Si al cliente no le gusta mi producto y me dice por qué no le gusta, veo si dentro de mi personalidad eh, entra el poder cambiarlo como me dice el cliente. Y intento vender mucho y que el cliente repita por qué quiere y que el cliente, y que el cliente lo use porque lo necesita. Eso ha ido evolucionando con muchas consultoras y mucho muchacho en inglés a yo tengo un producto, el cliente tienes que pensar que va a ser más guapo si lo tiene o que va a ser más alto si lo tiene y que, y que tenga que repetir sin darse cuenta, si se da cuenta que se da cuenta que tiene una permanencia y es toda una manipulación del cerebro, mensajitos tienen que rimar, si no haces un mensajito que no rime no no funciona, si no tienes un, en tu página web un claim que diga el cliente es lo primero, te queremos, un mundo mejor y todas esas cosas, pues tampoco funciona. Y yo creo que se ha estropeado un poquito lo que es el concepto del marketing, que sí que creo en el concepto del marketing en cuanto a que a, a, al sentido, yo tengo un producto, quiero llevarlo al mercado, quiero que el cliente le guste y que repita porque quiera y que sea fiel al, al producto porque está contento con él y yo ganar dinero con eso. Eso es algo que el cliente respete y que las empresas eh, respetan. Entonces no hacía falta plan de marketing. Plan estratégico, ya te digo que los principios son el mayor plan estratégico que existe y nadie ha demostrado a alguno que pueda, estoy harto de ver, eh, planes de estos de consultoras con 16 apellidos. En 5 años, ¿dónde vamos a estar? Un 34% del fringing va a estar en, orientado al object no sé cuánto, son chorradas, nunca se cumplen pero nadie los mira hacia atrás. Y luego comunicación y todo, simplemente solo hablábamos con el cliente, el cliente ya decía lo que quería, cualquier periodista que quisiera llamar tenía la respuesta, pero no había nunca. Solo hicimos una nota de prensa en la historia de Pepefond, hasta ese momento, en la que, que fue cuando cambió de propietarios, en la que mandamos una nota de prensa para confirmar que no mandaríamos, que seguiríamos sin mandar notas de prensa. Y funcionó porque era un modelo naif en un sitio, la gente se sorprendía mucho pero se sorprendía mucho que de, repente, de que de repente eh, hicieras las cosas normales. Es como si ahora alguien se toma una avellana, se sorprenderá mucho de ver cómo sabe una avellana. Estamos pues tanto, tanto avellana con chocolate que le pones luego un barquillo, un nombre inglés, un envoltorio fantástico y un mayordomo sirviéndolo en los anuncios, sabes que se nos olvida el valor de avellana. De repente la descubres y dices, ¡qué innovador! Una avellana, y después es la de toda la puñetera vida. Además cuesta 0,50 y yo gano 0,25. vez de 3,40 y le pones ahí, fíjate, y tal. Nombres extraños. Siguiendo esta línea, además, decías el otro día en Twitter hace una, unas semanas hablar de estos principios del marketing moderno, ¿no? Dice que ¿por qué vender un, un producto a un precio justo cuando lo puedes cobrar más caro y regalarle a un cliente algo que no quiere que va a acabar pagando él, no? Que es lo, lo que está pasando a, a, a día de hoy, que cada vez más eh, se venden cosas que a lo mejor el cliente no quiere. Se basa en el principio de que tú consideras que el cliente es estúpido, así de claro, porque no le puedes decir de verdad lo que vale un precio o lo que... Lo que vale un precio, no, lo que vale un producto o lo que tiene. Entonces, yo algo que tengo por 50, digo, oye, pues le meto... Le meto le, vamos a hacer un regalo de... Nos gastamos 50 euros, compramos algo para hacer un regalo, al cliente le decimos, y de regalo esto que vale 100, se lo metes en la imagen lo pones a 51 y le dices que se lo regalas. Es que es ridículo, ninguna empresa, y estoy, está por demostrarme la primera empresa del mundo, que te regale algo que no tenga metido ya en el margen que tú pagas. Es que no es que no existe. O te meten luego una y te regalo esto, y luego resulta que tienes una permanencia detrás que te impide, sabes que hasta que no pagues el regalo no lo no puedes irte, eso no es un regalo. Pero bueno, funciona, funciona porque somos becerrillos, somos borreguitos. Sí, Psicología y queremos, de la eso, Nos compra, encantan sí. esos mensajes de nos manipulen. Es decir, que al final todos tenemos parte de culpa de esto, ¿no? Esto pasa porque ayer funcionó. Claro, esto me acuerdo que lo decía funciona. un spammer ruso hace mucho tiempo que decía, Os recibirás hoy un email de spam porque ayer alguien picó. ¿no? Exacto, es, es exacto, exacto. Y porque es más rentable, tú mandas dos millones y, y es ya. más rentable que alguien, o sea, porque tardas cinco segundos en, en, en engañar a una persona. No claro. toda una vida en convencerle de que, de que algo es fiable. Sin embargo, en, en esta etapa de, de Pepe Fong, donde dice hacia ahí las cosas de otra forma, curiosamente conseguiste resultados muy interesantes. Por ejemplo, eh, teníais un tiempo de vida de siete años, más o menos, que, que duplicaba la media del sector, que creo que eran tres años de, de media aproximadamente. Esto lo he mirado por ahí, a lo mejor no, no están bien los, los datos. Pero si hay un beneficio claro de esto, ¿por qué la narices eh, las empresas no aplican esta norma que, que a ti ya te ha dado buenos resultados? Pues a largo plazo. Y porque existe un miedo terrible a hablar con un cliente a la cara. Terrible. Casi ninguna empresa del mundo se atreve a hablar con un cliente a la cara. Necesitas mensajes eh, formateados y destinados a, ese, a esa gestión del cerebro del cliente o sea, sin darte cuenta que es una persona como tú que le puedes hablar a la cara. Cuesta mucho, porque además para hablarle a la cara a un cliente tienes que tener las cosas muy limpias. Porque si hablas a la cara te, te tienen que poder preguntar cualquier cosa. Lo que sea. Por eso la... Las entrevistas no tienen por qué estar preparadas. Es decir, si las preguntas son o no te las respondo o, o no hay nada a lo que no se pueda responder. Claro, ha sido a gusto, ha sido a gusto. Y, y tu gente de prensa, encima, no pone muy mala cara. Están acostumbrados. Ya me conocen. <risa> muchas gracias, muchas gracias. <risa> <risa> Última pregunta, sí, de, de esta etapa de Pepefón, porque bueno, me preguntaba Ismael Labrador de Tuvalu en, por en Twitter. Eh, ¿qué KPIs tenía el equipo de atención al cliente en PPFone y cómo valoraban la calidad del servicio en operativo? Pues te vas a reír, pero estaban prohibidos todos los KPIs. ¿Sí? Todos. Estaban prohibidos, solo mediamos... Eh, Número de clientes y cosas que fueran técnicas para resolver las cosas técnicas. Estaba prohibido ni una encuesta de satisfacción de cliente, ni un índice de tal, ni un objetivo. De hecho, nadie en Pepefón conocía, ni siquiera el, ningún empleado conocía ni el presupuesto, ni había objetivos no. ni nada. Funcionábamos con la tranquilidad de que las personas iban a dar de sí todo lo que pudieran y todos los años, menos los primeros que fue un desastre, todos los años superaban los objetivos sin conocerlos. ¡Qué fuerte! La gente no tiene que, o sea, yo no puedo creer que una persona trabaja porque si te hago esto mejor si cobro... 5.000 más, ¿sabes? Te hago esto mejor porque lo hago lo mejor posible y cuando lo haces lo mejor posible, si estar pensando en el dinero otros intereses, lo, lo consigues. De hecho, es lo que pasa con el cliente. Cuando, cuando una empresa habla con un cliente, está pensando solamente en su dinero y lo que, como lo que buscas es el dinero y, su, y tu objetivo va en esos dineros, confundes el mensaje y te, y te, y te reconviertes de forma dañina. Qué curioso. Pero no, no. había ningún KPI. Lo puedes, vale. lo, si lo puedes... Hablas con cualquier empleado de PPFOM verás que no existía ningún KPI. No, no, te, te creemos, te creemos. pero que se pueden hacer las cosas sin KPIs. Eso que... <ríe> Aprendizaje... Hace dos años ya, pues tenía apuntado ya aquí un año, pero bien antes de la entrevista he dicho, no, ya son ya son dos en febrero, es verdad. Entras a formar parte de la familia de Telefónica, inicialmente como director de desarrollo de negocio multimarca, que ahora ya, ya ha cambiado el cargo a director de clientes gran público y multimarca. Eso quiere decir que encima en estos dos años eh, te van reconociendo el, el trabajo bien hecho aquí. Eh, y vamos, entras a liderar tu entillo La pregunta aquí, ¿tú te imaginabas que algún día.? ¿Una empresa como Telefónica te iba a llamar a la puerta a decir, oye, vente a traer lo que tú haces aquí dentro? Pues mira, cuando la empresa más grande de telecomunicaciones de este país, teniendo en cuenta que todos consideramos que todas las empresas de telecomunicaciones son iguales, entre comillas, mm. cuando la empresa más grande decide apostar por un cambio de modelo con el cliente, demuestra no solo que es la más grande, sino que es la más valiente. Mm. O sea, meterme a mí y hacer ese cambio eh, es algo que, que, que no, no cualquier empresa, y de hecho la única que, que yo he visto que lo haya hecho con tamaño importante es Telefónica, así que para mí es, es algo, yo, yo tuvimos ya una, una conversación hace tiempo, eh, yo, no, yo no lo creía, luego vi cómo, era, cómo se comportaba el presidente de Telefónica y cuál era el modelo de Telefónica, otra cosa es que te cueste más hacer las cosas porque eres grande y tienes una claro. inercia y lo creí y he, de, y he de reconocer porque si no no lo sabéis que, no, que lo diría en estos dos años, me ha costado mucho hacer muchas cosas pero todo el mundo me ha intentado explicar las cosas que no quería que hiciera, nadie me ha prohibido hacer nada. Y me han dado libertad. Y la, y la prueba es que se ha hecho un proyecto como este dentro de Telefónica y, y no hay otra empresa que haya hecho un proyecto así dentro de ya de sí. que haya tenido ese valor de hacer ese cambio tan grande. Desde luego muy, muy valiente por ambas partes, porque también eso a veces desde fuera parece que no había cultural fit. ¿no? Decías, oye, no puede ser, pero, pero, pero hay, hay, que hay más que la cosas". Había, Fíjate que la había. Aquí hay un montón de personas que todas en el fondo somos personas como tú y como yo y piensan lo mismo y que tienen los huevos, o como se diga en inglés, de, de, de, de plantearse un cambio. Mola, mola. Nos preguntaba Carlos Balbuena por Twitter, algo que te iba a preguntar yo de otra forma, pero me ha gustado cómo lo expresaba. Dice, dentro de esta galaxia telefónica te sientes A, en libertad total, B, en libertad condicional o C, en libertad vigilada. Estoy en libertad seguro. Es cierto que vigilada, porque, porque soy un elemento que también necesita que alguien lo controle claro. un poco, porque si me, si, me, si me das una cerilla me pongo a quemar, a quemar cosas. Y ten en cuenta que estamos en la empresa con más experiencia y más conocimiento técnico de todo el país, eh, planteando unas ideas con una persona como yo que no tengo ninguna experiencia y que cuanto más pasa el tiempo, menos conocimiento tengo de este mercado y más me aburre. Entonces la, la unión hace falta que yo, que yo absorba muchas más cosas de teléfono, de teléfono y de telefónica de mí y yo creo que el juego está en hacer un punto intermedio. Es una encantadora libertad que tiene sus problemas, pero que, pero que la disfruto, porque es una libertad ética. Nada, genial, nos queda claro. La segunda parte de la pregunta que es también muy interesante es cómo se gestionan las tensiones de innovación dentro del grupo. Porque claro, al final tenéis. ¿Cómo eh, se gestionan las tensiones de innovación Tensiones de innovación. Entiendo que va por. Tenemos Movistar, tenemos O2, tenemos Twenty. Eh, ahí son competidores y a la vez parte del mismo grupo y puede haber tensión cuando una empresa, pues como luego entraremos a cómo es el modelo de dos, en el fondo compite con los mismos clientes muchas veces como bienestar. ¿Existen tensiones dentro de la casa con estas marcas o, o no existen esas tensiones? No, no existen tensiones, son, son tipos de clientes diferentes eh, y productos diferentes. Vale. Telefónica es una empresa que principalmente tiene a los mejores clientes de España en el sentido de televisión, banda ancha, telefonía, es un producto muy completo de contenidos. Eh, había un hueco que no estaba suficientemente cubierto por Telefónica, que es el que solo quiere telecomunicaciones, que eso es lo que ha, lo que ha cubierto Dos. Y existe otro hueco que es más low cost, más de, de, de oferteo y tal, que es el que el que, el que cubría a Twenty. Yo creo que se ha demostrado, bueno, se ha súper demostrado que existía ese hueco. Entonces, Telefónica competía con un lenguaje en un, en un entorno y hay otras compa compañías que competían con otro lenguaje en otro entorno. Lo vemos todo como telecomunicaciones, pero es como, es como si decimos, oye, pero barcos, coches, o sea, todos son transportes. Yeah. Todos son transporte pero son diferentes. El que va en un barco eh, a veces no puede o no quiere ir en un coche y el que va en un tren tiene también sus preferencias. La cuestión es. Puedes decidir dentro de tu personalidad, si tu personalidad es, es barcos, coches y trenes, el transporte, puedes hacer diferentes medios de transporte y ahí están conviviendo perfectamente. Ay, y que sea así. Te voy a preguntar ahora sobre los dos, porque lo, lo habéis lanzado hace un, un año y medio. Sí. Y al menos mi sensación es que está siendo todo un éxito. ¿Qué, ¿Qué números puedes compartir desde el lanzamiento hasta ahora? ¿Cómo, cómo va? Pues mira, tenemos eh, un cliente. Todos los clientes son absolutamente iguales, todos tienen las mismas condiciones, todos son respetados, todos se tratan como personas y a todos respondemos de la misma forma. Y esperamos, nuestro objetivo es cerrar el año con un cliente también y si es posible, incluso aguantar 5 pues, o 6 años sin superar el, el, el cliente. cliente. No, la verdad es que es una compañía, eh, ha salido muy bien, los números no son públicos, pero, pero, pero está funcionando muy bien y tiene un nivel de fidelidad. Que, es, que, es, eh, que no existe en, otros, en, otro, en, en otras compañías de, del mercado, simplemente haciéndolo de forma tonta. Pero bueno, nuestro objetivo es aspirar a ese, a ese un cliente. A ver si lo conseguimos. ¿Cuál es, ese, cuál es el modelo 2 para alguien si no nos no tiene ubicados todavía? ¿Qué, qué, ¿Qué ofrecéis? Pues es la compañía de telecomunicaciones más tonta del mundo en el sentido de que te olvides para siempre. Es, tú tienes, eh, telecom tienes banda ancha, 300 megas, Hoy verás algún cambio, <risa> justo hoy. Eh, tienes un móvil con 25 GB, llamadas limitadas, SMS limitados, todo desde fijo, desde móvil, de tal forma que cuesta 50 euros. No son 49,99, ni oferta 3x2, ni quitamos una cuota que luego te metemos, ni corre que nos lo quitan, dos meses, ¿vale? Son 50 euros y tu factura, la idea es que tu factura sea todos los meses 50 euros. Tiene la mejor red de fibra de España, que es la de Telefónica, la mejor cobertura de móvil, que es la de Telefónica, y simplemente tu factura siempre va a ser la misma porque están eliminados todo lo que puedan ser cargos adicionales servicios de todo es un modelo la idea es olvídate de qué compañía eres se atiende con personas en españa cualquier cliente se da la razón por defecto son modelos que, que con los que ya había trabajado pero uh -huh. llevados un poquito más al extremo y acompañados de, de una única cobertura de, no. de Movistar el respaldo de, de Movistar. Es curioso eh, y la siguiente pregunta que te hago es ¿cómo se lanza con éxito un operador en 2020? Que suena como la cosa más... ¿no? Dices, hay 200.000, ¿eh? ¿Qué, ¿qué puedo innovar? ¿Y, co y cómo me voy a hacer un hueco en el mercado? Y lo habéis conseguido. ¿Cuáles son las claves? Es que, es que la, eh, vuelve a ser lo mismo. El, eh, tanta consultora, tanto marketing, tanto, tanto gurú y tantas cosas de esas, o sea, todo el mundo se ha, se ha ido lejos a, a empezar a avanzar en, en caminos hiperbólicos de, del marketing, de la, del customer, no sé cuántos y todo, y cada vez está más vacío el, el centro donde estamos todos, que es el de las personas normales, y, y realmente lo estaban cubriendo solamente compañías como Pepephone o como alguna, bueno, como Pepephone, realmente. Entonces hay un hueco enorme para, para... Y es un hueco que no, no acabarán cubriendo por obligación todas las empresas de todos los sectores que existen, porque no tienen otro camino. Se acaba el, el rollo de, de, ir a, sí. de ir al, al corazón, al, al, al sexo, ¿sabes? No. O a la falta de inteligencia del cliente se acaba. sabes Tienes que ir al, al modelo de hablar de tú a tú con el cliente, darle servicio, cumplir con lo que haces y no hacerle perder mucho más tiempo. El cliente no, es, no, no debe estar dedicado a perder el tiempo con una compañía ni de telecomunicaciones, ni con un banco, ni con un seguro, ni con nada. El cliente tiene que poder perder el tiempo si quiere cuando va al teatro, cuando va al cine o cuando va a un restaurante. Ahí sí que decide perder su tiempo, pero no quiere estar mucho tiempo hablando con nosotros y pensamos que somos los protagonistas de su, de su vida con mensajes de estos preciosos. Está claro que estás trayendo el normalien a, a Telefónica con, con éxito, pero aquí también sigues sin plan de marketing y sin plan estratégico o ya tan obligado a tener algo. <risa> bueno, <risa> Sé que hay uno. Vale. Está por ahí, en un cajón. ¿no? Yo no lo he visto, pero sé que hay uno. Pero igual esta respuesta me cuesta un disgusto. Pero debe, debe haber algún. Seguro que hay un plan. De, y además, seguro que es un plan. Si es un plan de marketing de Telefónica, es un plan de marketing maravilloso. Claro. Y, y seguro que es el único que hace falta. Pero vamos, que lo tengo ahí, lo tengo pendiente de, de leer. De, de, de leer. Vamos a pasar a la siguiente, para no te metas en más líos. John Palacio nos preguntaba por Twitter ¿qué pensabas de Telefónica como empresa el primer día que empezaste a trabajar con, con ellos y qué piensas a día de hoy? Yo pensaba que era una empresa como todas que, que tenía, que podía cambiar algunas cosas. Uh -huh. Pensaba, y lo he dicho, y además cualquiera que rescate mis declaraciones cuando antes competía, que era la empresa donde está la gente que más sabe de España y la que mejor ha sabido hacerlo, porque ha es una empresa que venía de ser pública, ha pasado a ser privada, con, con la regulación y con todo apretándola, con la gente piensa, no, no pero es que la red se le puso, la red de, podría haber heredado la red de cobre, pero la red de fibra la puso 100% eh, privada, de forma privada, en el país donde, donde esta empresa opera la que más ha invertido, sí. que es la que luego están utilizando el resto de los, de los operadores, pensaba que era una empresa que, como todas, eh, está en un mercado en el que podían cambiar, y ahora veo que es una empresa que no solo, podía cambiar, sino que es capaz de cambiar y es la única que ha dado el paso valiente de, de arriesgarse a hacer un cambio en este sentido. ¿Y, ¿Y sigues pensando exactamente lo mismo? Ahora que estoy en Telefónica, sí, te lo he dicho. Es la, vale. es la, o sea, sigo pensando que es una empresa que puede... Eh, tengo, mis, obviamente, mis discrepancias. Normal. Y, mis, y, y hay cosas en las que me he quedado impresionado también para bien de lo, que, de lo que es. Me di cuenta que es una empresa en la que puede tardar un poquito más porque hay que coordinar una, un engranaje, una maquinaria bastante más complicada pero estoy muy contento. Si no estuviera contento, no estaría aquí. Y encima pone buena cara o sea esto es, eh, pone ojitos de verdad lo digo por aquí <risa> te voy a, poner, a hacer una pregunta Esta es, es una experiencia personal me pasó justo el viernes y digo esto se lo tengo que comentar a, a, a Pedro y, y no te quiero poner en compromiso contesta lo, lo que quieras pero recibí, yo soy cliente de Movistar te lo dije salvo el momento que tú estabas en PPFone que me hice cliente de PPFON, a muerte luego te fuiste y dije me vuelvo a Movistar que, que ya no me fiaba yo tanto de que fuera a pasar pero el viernes recibí una comunicación de Movistar con tres párrafos donde me contaban muy fervientemente lo guay que era me subían de 200 megas a una línea adicional a 5 gigas porque era lo que pedía el mercado. Y luego en el último párrafo ya me ponían que me subían 3 euros al mes. ¿Qué te parece en ese tipo de comunicaciones? ¿O le dirías tú algo a tus hermanos de, de, de Movistar? De, oye, ¿podemos hacer las cosas de forma distinta o lo ves bien? A ver, te voy a explicar una cosa un poco lateral. Por un lado, eh, Telefónica es la única empresa, no de España, sino de Europa, que está vigilada por la regulación, que tiene un regulador sí. solo para ella. Para ellos, vale? Ese regulador lo que hace es que coge los precios con los que Telefónica vende, hace una operación hacia atrás que nosotros uh -huh. ahora mismo desconocemos, ¿vale? Y sobre esos decide cuál es el precio al que se vende la fibra donde, en los pueblos donde tú, des, donde tú despliegas. Eso hace, aunque parezca que no, que esa complejidad de cálculos Telefónica no tenga la posibilidad de, muchas veces, si Telefónica incrementa alguna prestación o hace un cambio, uh -huh. tenga que subir el precio, claro. parece, parece, no digo que sean siempre así, vale uh -huh. pero que tenga que ajustar los precios y los tenga que tocar. Eh, yo creo, en este caso particular, que es el único de que voy a hablar… Eh, telefónica en la parte de telecomunicaciones Las líneas de móviles Las segundas líneas con 200 megas Ahora mismo no tienen sentido Estaba simplemente en prestaciones bastante bajas Simplemente por esa vigilancia regulatoria claro. que te, Entonces es obvio que, que, que había que hacer un ajuste Y ese ajuste que requiere poner líneas actualizadas A lo que tiene que ser competir en telecomunicaciones de verdad eh, Regulatoriamente tiene unas implicaciones también Que volvemos a la misma Ojalá la Telefónica tuviera la situación Que tienen todos los restos de, las empresas yeah. de Europa ¿Sabes? Ese, ese cambio hace que si tú haces un ajuste y dices yo, yo quiero que todos los clientes de Telefónica tengan una tengan una capacidad de líneas, te obliga a subir el precio. El precio. En este caso, claro. te digo, esa es mi opinión sobre ¿Qué, qué sobre coste Que coste que yo lo entiendo. Lo que pasa, como yo también vendo al mundo SaaS, casi prefiero que me digan, te voy a subir tres euros porque subo el servicio y que no me lo vendas. Pero eso es otra historia. Pasamos para adelante, no te quiero meter en más líos. Es que hasta los motivos por los que tú subes el precio están regulados. Todo, vale. Eso es lo tiene que ser curioso. El, el vivir así, sí, eso sí, sí, sí que es vi, sí. vigilancia, no sí, sí. Es libertad vigilada. Nos preguntaba Guillem Barnolas, el CTO de, de BQ y que arrastra en Softprint por Twitter y, y me gusta esa pregunta, dice me, que le gusta tu metodología de trabajo pero ¿cómo es un día tuyo? ¿Y cómo eliges a tu equipo? Porque al final consigues hacer cosas que parecen sencillas pero que nadie más es capaz de hacerlas. Eh, eh, no sé cómo elijo a mi equipo, tengo tendencia a que a que todos los que son extremadamente peculiares eh, <risa> acaban trabajando contigo acaban trabajando conmigo los, los incomprendidos en Pepefón el equipo lo elegí eh, sin mirar por supuesto siempre sin mirar el currículum con la entrevista personal por tipo de persona que era y, y simplemente garantizando que no habían trabajado antes en telefonía móvil toma ya y, y eran todos muy raros me tocó era un tío un, un, un tío muy gracioso pero muy hábil uno muy cuadriculado, otra que nunca estaba contenta con nada, pero que era una máquina de, de trabajar, otro con una dificultad de relación bestial, pero una efectividad trabajando asombrosa, es un equipazo eh, muy bueno. Eh, luego aquí en, en Telefónica era el mismo equipo que estaba en 20, exactamente el mismo equipo, es el que, el que ahora mismo hace Twenty y O2. Y, entonces en equipo, o sea, eh, haya sido un cambio más grande, pero ha habido muy poquitos cambios en el equipo. Al final las, las empresas son las personas. Yo creo que las personas es cuál es el proyecto, cuál es el modelo y cómo, y cómo funciona. Reconozco que yo soy yo soy complicado para algunas cosas, pero no, yo creo que no se basa en, en el equipo y el trabajo. Eh, es que si me, te, te cuento mi modelo de trabajo, me van a despedir. No sé si, <risa> si, si no, no queremos que te <risa> despidan. cuenta <risa> lo que puedas contar. Sí debería hacerlo, pero pero o sea, entonces, cuando haces cuando haces un negocio te La misma gente que hace 20, la misma hace 2 factura varias veces más de lo que facturaba hace un año y pico. Y cuando simplificas muchas cosas y eliminas muchas cosas que no hace falta hacer, vale. te sobra mucho tiempo para hacer más cosas. Por eso yo creo que el reto ahora es que ahora me han puesto más cosas para ver si me falta tiempo. Entonces, <risa> espero, en cuanto te vas quitando, te quitas comités, comités de seguimiento, comités de seguimiento de PowerPoints, PowerPoints de PowerPoints, yeah. eh, comités de seguimiento de PowerPoints, de PowerPoints, vas cogiendo ahí, vas tomando decisiones más más normal yo creo que todo se puede hacer en, en menos tiempo. Reconozco que es un poco, es un poco eh, caótico, es muy de persona a persona. O sea, y siempre que lo que sí que es, hago, evito en, en el equipo a cualquier persona que yo piense que en una reunión, no ha tenido, se ha callado algo por el miedo a cuál pueda ser mi respuesta. Necesito que todo el mundo diga lo que piensa porque te está dando una oportunidad de, de cambiar las cosas. Al final, eh, quien dirige es el que toma la responsabilidad, el que toma la decisión, pero yo siempre tengo que estar tranquilo sabiendo que que, que, que toda la gente que está en mi equipo puede opinar todo y por eso tengo gente que al final son polémicos porque al final me meten mucha Pero. mucha cera a mí ¿y cómo se genera ese ambiente de trabajo para que todo el mundo realmente sienta que puede decir lo que piensa? porque no, es muy complicado yo creo que la responsabilidad del, del, del, del directivo hacer que su equipo eh, le diga lo que, lo que piensa es, es, si no si no consigues un equipo que diga lo que no es una cuestión del equipo sino si no consigues el clima de confianza suficiente para que te expliquen lo que lo que piensan es que estás haciendo algo mal o que, o que no te estás comportando de forma adecuada a veces como a mí se te pasas de frenada y te la, y te la comes de vuelta pero pero yo no creo que sea una, un modelo de gestión o una es una, una forma normal. Estamos hablando con un cliente, en nuestro caso, que es un cliente normal, de la que su forma razonar es la misma que nosotros, que toma decisiones igual que nosotros, incluso con mucha menos información que nosotros. No hace falta estar viendo 16 termómetros, 200 KPIs, yeah. 300 líneas, 200 análisis para ver cómo tomaría un cliente una una decisión cuando la va a tomar con la misma información que nosotros, que nosotros vemos. Y no hay que tener miedo a, toma, a, a pensar que cuando estás tomando una decisión, toda la información que manejas, debes tener en cuenta que es como si estuviera el cliente sentado en la mesa y la viera contigo. Si tienes algo que callar, el cliente lo va a acabar averiguando, seguro. O sea, que al final si estás en una mesa y estás diciendo esto, no sé cómo lo va a aceptar el cliente, mal vas, ¿no? Completamente seguro. Es mejor no hacerlo. venga el, es, es que al final es todo como parece muy simple, pero es muy complicado. Yo creo que es la gracia de todo esto. Nos preguntaba también Nacho Ormeño de Startup Explore por Twitter, algo que me, nos decías por Twitter que ni siquiera entendías la pregunta. Voy a tratar de, de transmitírtelo a ver si soy capaz. Básicamente nos decía, ¿cuál es tu manera de asignar capital presupuesto para que una empresa sepa y haga lo que tiene que hacer en cada momento? Esta es la misma pregunta, que esta sí que la he leído en Twitter, que leída en Twitter. No la entendía, pero que ahora que me la has leído tú, ahora sí que tampoco la entiendo igual. Es la misma. Bueno, a ver, Nacho, yo conozco a Nacho porque, porque participo con el Startup Explore y es un gestor eh, bestial. Entonces, esa pregunta se la haría yo a él. Él sabe perfectamente cómo... Eres un es un mago de cómo se gestiona el presupuesto y los, y los proyectos. Eh, eh, no soy experto en... en tengo, un, tengo un problema mental, los números se me olvidan muy rápido. Soy experto más o menos en... en, en en entender los modelos y en defenderlos. Entonces, no sé cómo se gestiona. Nunca he estado gestionando... Presupuesto. ¿no? Nunca he estado mirando al, vale. al presupuesto, pero jamás he gastado de más. De hecho, Pepeform, cuando nació y cuando estuvo funcionando, fue el operador que menos inversión había hecho en, en el lanzamiento de todos. ¿Y, y cómo lo consigues? Es... No gastando en gilipolleces. Vale. Es siempre lo mismo, ¿no? quitar sí. los gilipolletes. para qué te voy a comprar algo para luego regalártelo, para luego decirte que te lo que te quiero mucho y que te lo regalo y cobrarte de más? ¿Sabes? Me salto el comprarlo, me salto el regalarte, me salto el decirte que te quiero, me salto el... Te saltas todo, el mensaje, la compra, el coste y luego las finanzas son súper sencillas porque es tengo un cliente, el cliente me paga esto y ya está, no tienes nada más. Simplificas ofertas, simplificas mm. absolutamente. No tienes todo. truco, no tienes oferta, no tienes descuento, no tienes promoción, no tienes financiación, no tienes entrega de terminales, no tienes subvenciones, no tienes permanencia, no tienes reglas, que todo eso se te hace una un, un, un lío enorme para luego controlarlo curioso, joe. me gustaría ser capaz de aplicar esa, ese sentido común. A mí también, ¿eh? <risa> <risa> es que no siempre lo Es que lo, lo, luego el día a día como que te lleva por otros derroteros siempre. Cuando hablamos sí. de esto muy sencillo, pero luego la realidad es que ¿no? lo, el siguiente objetivo que tienes que cumplir, lo fácil es meter un truco para, para conseguir el ese puto, efecto. Cor, el puñetero corto plazo, es, claro. que, es que es lo que nos mata, nos mata siempre el corto plazo. El hacer cosas que den resultados a, a corto. Como decía John Lennon, la vida es lo que nos pasa mientras hacemos otros planes. Sí. <ríe> Cuenta razón. También decís en un tweet y esto ya, ya va más allá más allá de esto, ¿no? hablabas de... A, a alguien preguntaba un problema que le había sucedido y comentabas tú, esta es una estafa muy común, te llaman diciendo eso, básicamente que, que te van a subir el precio o lo que sea, que es una mentira para cabrearte. Luego te llama otra persona de la compañía que hace la estafa y te pillan caliente y te vende su servicio. Este tipo de cosas, en tanto en el sector telco, incluso en energía y demás, como los que van por las casas vendiendo contratos y, y demás, y, y al final es todo muy farrullero. ¿Por qué en mercados tan grandes y que tienen tanta regulación pasan estas cosas todavía? Pues no me lo tienes que preguntar a mí. Si yo estuviera... No es la regulación. Si yo, si yo controlara eso, te aseguro que, que estas prácticas, cualquier práctica que fuera engañosa respecto al cliente, me la calzaba pero, pero rápido. Pero cuando ocurre eso, y ocurre mucho, es, es dramático. Yo te llamo en nombre de una compañía a la que estoy eh, mancillando su nombre claro. para decirte que te voy a subir el precio y a los 20 minutos te llamo de otra, de otra compañía, ¿sabes?, para venderte mis servicios. O sea, te cabreo con el nombre de una compañía y luego te llamo. Y hay compañías receptoras de esos que, aunque no lo saben, se están beneficiando de ese negocio. Este fin de semana han llamado a mi padre, <ríe> 89 años, eh, de Movistar, que él es cliente de Movistar, obviamente. Eh, bueno, obviamente no, ya era cliente de Movistar antes de que yo estuviera. Y la ha llamado un señor con su nombre, además, José Serraíma y tal, y le hace una encuesta como si fuera de Movistar y todo. Mi padre amablemente ha perdido 15 minutos de a la encuesta para luego decirle, pues yo todo esto se lo puedo dar con mucho mejor precio eh, de otra compañía. Es una, es una ofensa eso eh, terrible. Pero hay, hay muchos engaños, o sea, se puede vender algo, eh, está el al extremo de vender ocultando cosas, está el extremo de vender engañando Claro. que es lo que, lo que se hace en, en esas prácticas, pero deberían estar penalizadas, pero siguen cada vez son más comunes. Yo es que no, lo que no. Las permanencias escondidas, eh. ahora mismo, eh, todas las compañías, excepto Movistar, casi todas las compañías tienen alguna mm. permanencia, pero no la ves en ningún lado. Eso sí, cuando te quieres dar de baja, entonces te aparece en toda la cara. No. es, es Además, el cliente ya asume que no va a poder luchar contra esa, contra esa mm. permanencia o contra esa condición. Esta mañana en Twitter estaba escrito en privado para no, para no generar así problemas. Al entrar con las peleas, por luego te entran los, Una chica que la habían robado con la tarjeta de crédito, unos billetes de... Y, le, y entonces, no, pues me han robado a todo el mundo. Joder, no sé cuánto, es una putada y era la policía y tal. Es escrito por privado y dice, no te faltes la policía, a ti no te han robado nada. Te vas al banco y le dices al banco que retroceda tu cargo. Claro. ¿Vale? Porque estás en tu derecho, porque nadie te ha robado a ti. Han robado a una aerolínea, a otra... No, no, pero es que el banco me dice es mi sucursal de 20 años y me dice que denuncie, que tengo que poner la denuncia, porque son parte de, de, del problema. de la pérdida. Si ah. la, pero vamos, a ti nadie te robado nada y nadie tiene… Y si haces esto, verás cómo te lo devuelven automáticamente el dinero. Entonces, funcionamos a, a la dificultad de, ¿Sí? de gestionar los engaños y las reclamaciones con las empresas. A mí, a mí lo que me choca es que a día de hoy, que pues, desde el nivel de gobierno lo que sea, no se haga nada. O sea, no, no lo puedo entender porque es algo muy habitual. O sea, lo que Igual dicho es tú más tú. complejo hacerlo, no lo sé, pero el caso es que, que ha pasado mucho tiempo y nos conocemos todos todas las prácticas y, y, hay, y, y metemos en verdaderos líos a, a, a clientes. Hmm. Que, que a veces a un cliente le metes un lío porque él te falla la red y lo dejas una semana un mes sin conexión. Ya hay bastantes líos normales como para meter en líos hmm. de, otro, de otro tipo por engaños. Eh, allá por 2015 comentabas que en 2014 Pepefon había declarado más beneficios e impuestos en España que Apple, Google y Facebook. ¿Cómo tendríamos que cambiar la regulación para que no pasen estas cosas? Porque porque recordemos que Pepefon siempre fue una empresa relativamente pequeña, era ahí poca gente, y, y todas estas empresas son mucho más grandes. Bueno, era pe pequeña, pero daba mucho dinero porque tenía muy poquitos mm. empleados y era todo muy sencillo. Eh, no sé cómo se cambia, la verdad es que no soy, no soy experto, pero eso era un, era un dato y era y era cierto. Entiendo que hay otra gente que sabe, porque a veces cuando piensas una solución resulta que hay algo técnico que, que, que hace que no sea aconsejable o que perjudique a otras empresas, otras personas. No, no me atrevo a decir cómo lo resolvería. <risa> Eh, al final casi siempre lo que has está haciendo es como intraemprendiendo de alguna forma ¿no? en estas últimas etapas en Pepefond desde Globalia ahora en Odor desde, desde Telefónica eh, ¿cómo es intraemprender? No? porque gran parte de nuestra audiencia son sobre todo emprendedores y, y seguramente no entienden las complejidades o la diferencia que supone emprender desde una gran compañía que te da muchas cosas pero que también te requiere muchas otras que habitualmente no estás acostumbrado a ver, o sea, tiene mucho más mérito el que es un emprendedor de verdad que es el que, el que sale con su dinero a la calle a iniciar un nuevo negocio y se la juega y, se, y lo persigue y empieza haciendo todos los papeles hasta el final y que, y que la mayoría silenciosa se palma. Y luego vemos, empezamos a ver ejemplos de estos de las empresas que tienen éxito, que son una entre varias, que muchas veces han tenido suerte porque el entorno ha coincidido y que las consultoras no las agrandan con los, ¿sabes? Con los casos de éxito que todos sabían por qué iba a funcionar, pero cuando fallan nadie es capaz de adivinar qué funcionan. Esa gente sí son emprendedores. Eh, estoy dentro de emprendimiento, es cierto que toda mi vida me ha tocado hacer cosas desde cero nuevas en empresas, pues una, desde, desde, desde los sistemas expertos cuando estaba en la universidad, hasta lanzar la banda ancha en Ono, cuando era solo televisión y, te, y, y telefonía y eso era como raro, pero esto nunca se ha hecho, ¿sabes? no se hace así, hasta el comercio de tren en el corte inglés, donde también era, era, algo, era algo no bien recibido, eh, lo mismo en cada, en cada el PPFON, lo mismo, en una, era un low cost dentro de una low cost, aunque no me gusta mucho esa palabra dentro de una empresa contraria al low cost. Y, y en el fondo aquí, fíjate, ha sido donde es más fácil. O sea, montar uno o dos dentro de Telefónica es donde ha sido más más, más fácil. Igual por la, por la historia, pero eso, eso no es emprendedor. Quizás es iniciador de cosas raras dentro de, dentro de empresas y que hasta le tenía mucha suerte y me ha salido bien. Pero no tiene el mérito que tiene un tío que se la juega desde cero por fuera. M más allá del mérito, eh, que bueno, yo creo que todo tiene sus complejidades, ¿Qué, cosas, o qué, ¿Qué es la parte más compleja de emprender desde, desde un corporate o de arrancar algo de cero? Pues entender que, que todo pasa por un cambio, dos cambios, un cambio cultural de la empresa y otro es un cambio de la mentalidad o de las formas de ver las cosas de quien decide. Entonces quien decide tiene que ganar una confianza a pequeños pasos, viendo pequeñas cosas que funcionen va ganando confianza y luego en las empresas existe una inercia a hacer las cosas durante toda la vida entendiendo que funcionan así durante toda la vida, que es normal que ocurra. Entonces tienes que luchar contra esos dos eh, modelos. Pero también si miras hacia atrás, solo las empresas que, han, que, se han, que se han enfrentado a cambios o que han hecho cambios constantes son las que, las que, las que sobreviven. Tienes empresas ahí que han quedado como han quedado, como Kodak, Nokia, Blackberry sí. y todas esas. Y tienes empresas que yo pensaba que estarían hundidas como Microsoft, que han tenido un cambio de modelo, además precisamente hacia, hacia modelo de cliente, y que han vuelto a resurgir sanidad al número uno, de, de la número uno del mundo. Entonces, el, es una cuestión de paciencia en una persona como yo, que tiene muy poquita paciencia, pero, pero, que, pero que sé lo que es a largo plazo, el luego, el luego, aunque tenga poca paciencia, sí que por lo menos puedo mirar un poco al medio a largo plazo y sé que poquito a poquito se acaba, se acaba consiguiendo. ¿Cómo gestionas tú esa poca paciencia en el, en, para trabajar como una hormigueta en el largo plazo? Porque tiene que generar algo que haga que explote. Pues con la paciencia queda el dormir bien, sabes que lo que estás haciendo, por lo menos puedes estar equivocado, que seguramente estar equivocado en muchas cosas. Eh, pero estás tranquilo todas las noches cuando llegas a casa y duermes tranquilo porque sabes que es, es un poquito, pues oye, si yo quiero ir a París eh, pues me quedo contento sabiendo que mañana estoy en Zaragoza, no estoy en París, pero estoy en Zaragoza, si estaba en Madrid, si salgo desde Madrid entonces ya sé que eso es, un, eso es un avance, pues otros querrían estar en París de golpe, otros harían trucos para llegar a París, otros te dirían que están en París, pero no están en París, te ponen un cartón piedra con una luz y te dicen que están en París la cuestión es ir aunque sea poco a poco si no si, se, si no se si no se va sí que es un problema si se va y se tardan 10 años pues mejor que si se va y se tarda y se tardan 20. Pues eso eso no se pierde Sobre todo es la, o sea, yo, eh, mi motivo para trabajar es poder hacer cosas y ver cómo se van cambiando cosas poquito a poquito no es una es un es como un polo no quieres que se acabe nunca así que ahí te da paciencia por lo menos nos preguntaba también por Twitter, Ahora no encuentro quién, y que me perdone. Eh, tú, básicamente nos preguntan, ¿crees que se podría aplicar el modelo este de normal Normaling que estás aplicando en O2 en Moviesta? Bueno, el, el hecho de que ahora recientemente haya cambiado eh, de puesto, quiere decir que, que, que se ha visto cosas de O2, uh -huh. lo que hablábamos de ver las cosas poco a poco, se ha visto cosas de O2 que, bueno, primero había mucha gente que apostaba ahí que que lo de Pepefone dentro de Telefónica, que era imposible, sí. porque una cosa es de CETA, pues se ha demostrado que la compañía más grande de España, la más fiable técnicamente y todo, es capaz de hacer eso y que funcione muy bien. Sí. Ves cosas que ya las estás viendo en pequeño, que ves que sí que funcionan dentro de la estructura telefónica, porque O2 es 100% estructura dentro de Telefónica, uh -huh. todas las operaciones, los sistemas, todo es 100% dentro de, de Telefónica. Ves que funciona bien y dices, oye, pues voy a empezar y estamos llevando cosas hacia hacia hacia, arriba, hacia Movistar. En el momento en que te dicen, pues coge las llaves si quieres para, para hacer más cosas aquí. Y dices, vale, pues las cojo, pero las pero sabes dónde voy a conducir. Entonces pues, el, el, está el empujón, que es un respaldo a, a, al modelo, el plantear que eso, que eso suba. Porque es, eso demuestra madurez, porque está asumiendo sí. que tarde o temprano el, el modelo más normal hacia el cliente se va a acabar imponiendo. Y, Sí, perdona. No, no, dale, dale. No, no ya no le doy. <ríe> Perdón. Te voy a preguntar para que la, también la audiencia lo entienda. Tu cambio dentro de, de Telefónica, lo hemos comentado antes, ahora pasas a... Lo tengo aquí apuntado porque no me lo sé, perdonad. El, eh, a gestión, director de clientes, gran público y multimarca. ¿Esto qué significa? Es una buena pregunta. El, eh, es más o menos reciente. El, pues Antes llevaba eh, Multimarca, que es O2 y E20, Ahora llevo multimarca y luego también me, o sea, estoy encargado de hacer un cambio en todos los puntos que son de relación con el cliente. Es decir, soy responsable de los canales de las tiendas, de la atención al cliente de mil, del 1004, del, de del online, de todos los puntos dentro de la experiencia del cliente que tocan con el cliente que no es el producto ni los precios ni el marketing ni Madre. si me hacen a mi director de marketing sería una risa sería divertido por eso en la en, bueno también llevo las ventas que es, que es, lo, es el peor tío para llevar las, las, las ventas que hay pero es, es digamos que eh, un empujón hacia, hacia intentar impregnar o ver con con un poquito la visión la visión un poquito lateral Toda la relación de cliente que haces una empresa cuando lleva mucho tiempo con muchas personas gestionando de una forma, a veces no te paras a mirar y hay cosas que podrías hacer de otra forma. Y es el inicio de un, de un camino también largo, es, el, es, un, es un madrid París, pero estamos por Guadalajara. Interesante, yo llamaré al 1004 con todavía más ganas cuando, cuando tenga que llamar, pero sí que es verdad que tiene que ser complicado el, el, el, porque se llega a esto, Movistar ha llegado a lo que es por muchísimos años acumulado, muchísima experiencia, es decir, vienes a, a refrescar todo eso. Movistar ha llegado a lo que es primero porque insisto, y esto lo puedo decir con, con, con la cara bien alta, porque lo decía cuando estaba en Pepephone, mm. eh, Movistar tiene a la mejor gente y te lo digo de verdad, y además siempre decía los mejores ingenieros de España, los mejores de telecomunicaciones de España, los mejores tíos de empresas de España tienen que estar eh, primero en, en Movistar, luego en, en Vodafone Orange y luego en Voda, Orange Vodafone para no poner, poner órdenes porque son las empresas que, eh, más grandes con diferencia en Telefónica. Telefónica ha llegado donde está y es un ejemplo mundial. O sea, tener en cuenta que estamos en el país en el que gracias a Telefónica es uno de los primeros países en despliegue de fibra del mundo. El sistema con el que despliega Telefónica es ejemplo para mucha gente del mundo. Hay gente que se queja, no es que a mi pueblo de dos casas no llega, Sabes, eh, tienes países mucho más grandes que Telefónica que ciudades de, de cientos de miles de habitantes no tienen no tiene fibra y toda la zona vacía de todos los pueblos pequeñitos si llegas es porque Telefónica invierte su propio dinero en hacer que llegue a esos pueblos donde otra empresa no le interesa llegar Telefónica ha sigue adelante porque ha hecho apuestas por cambios serios, o sea, hizo la apuesta por el, cuando empezó la, el ADSL hizo la apuesta cuando empezó la fibra hizo la apuesta por los contenidos hizo apuestas que, es, que, son, que son gordas entonces, ha dado ejemplo, no tiene. No, podremos todos criticar, yo lo he criticado mucho, pero ha dado un ejemplo de, de, de, de saber estar. Pues vamos a cambiar de tercio. ¿Cuáles son las startups y empresas españolas que más te gustan por su filosofía empresarial? Más allá de, de, de Movistar, Telefónica o dos. Pues aquí Soy obvio y siempre digo las mismas, que son dos empresas dirigidas por dos mujeres que me parecen eh, brillantes. Una es Hola Luz. Carlota Pi, Carlota Pi. Y otra es We Are Nighters, el de ah, la, el Pepita, Pepita Marín. Okay. La que ha hecho es asombroso, sí. con las dificultades que lo ha hecho, es asombroso y cómo vende y cómo ha sacado adelante el, el proyecto. El modelo, son empresas que las identificas y ves que tienen un modelo, que luego tendrán sus problemas, sus ventajas y, y todo, pero por encima de ellos en un modelo, incluso aunque lo hagan mal. Bueno, Pepita la hemos tenido ya en el podcast, ¿Ah, a sí? Carlota me la me apunto, sí, Pepita, la, es que, bueno, yo la tuve en un evento que hicimos de e-commerce hace 7-8 años cuando empezaban y me fascina lo bien que les está yendo ahora con tantos años trabajando desde el barro. Un negocio que a nadie en la vida se le hubiera ocurrido <ríe> hacer y a los dos que se le hubiera ocurrido hacer todos hubiéramos pensado que, que, que hubiera fracasado. Sí. Pero fíjate cómo están. Es la increíble. leche. Y ahora abriendo, van a abrir tienda en París. Sí, sí, sea, es increíble. A desde aquí un, un besazo porque es un, una referente. Nos preguntaba Alberto Sánchez por Twitter, eh, a qué otro sector te gustaría exportar tu normalín. A qué sector me gustaría exportar, pero yo no exporto Normalin ni, ni, ni. Bueno, ni por no, ponerle o sea, un el... nombre. Ya, le, le damos marketing, como tú no le das más que tiene. A... Ahora mismo arrasaría con las telecomunicaciones, con la banca, con los seguros Todos. y con la electricidad. Vale, <risa> todos los sectores. <risa> todos los sectores que son servicios que estamos obligados a tener y en el que asumimos que todas las empresas son iguales y, claro. y o sea cada, cada, cada 30 segundos que una empresa de ese sector nos hace perder, es, es tiempo tirado a la basura. Pues nada, apuntarse. Aquí gente que quiera disrumpir sectores, pues aplicar. No, tienes a la luz, está aplicando un modelo sí. muy valiente en, en, sí. en, en la electricidad y encima va creciendo. Telefónica o sea que, está cambiando en bueno, telecomunicaciones. Es grande y cuesta, pero, pero ya tiene llegaremos. el modelo. Pepefón es, es un empresote también. Sí. No? En bancos eh, se me ocurre... ¿Cuál es la siguiente pregunta? Eh, te la hago para no que no te hagas el lío. Otra pregunta de Nacho Ormeño, que ya vamos a ir acabando. ¿Cuál es el libro que más te ha influido a la hora de gestionar empresas? No sé si me ha influido un libro a la hora de gestionar empresas, pero eh, los dos libros que más veces me he leído son Juan Salvador Gaviota, cuando era más jovencito, que es alguien que persigue un sueño, le da igual cómo sea ese sueño de formato o lo que sea. Y sobre todo El Principito, que es un libro de filosofía pura. Cada página del de Principito es, es filosofía pura, que vale para, cualquier, para, para empresas, para personas, para relaciones y para, y para todo. Curioso, no sé si me, ha, si me han influido o no, pero vamos, me los he leído a lo mejor 2.600 veces cada uno <risa> y, y, y no tengo pereza. El otro día me los regaló un compañero la semana pasada en, en formato mini, El Principito. Ah, qué guay. <risa> pues nada, a leérselos, yo a recordarlo, porque no, no lo leí. El primero sí, ha dicho no Juan Salvador Gaviota. De, ¿De qué vas? Es un poquito más infantil, es una, una, una gaviota que es Juan Salvador, uh -huh que mientras todas se dedican a, a comer, alimentarse, y sobrevivir, decide que quiere hacer vuelos perfectos. Y, y entonces es, es marginada porque, porque él lo que quiere es la superación de, del vuelo y no le estar siguiendo con la comida y con la carroña y todo. Es, el, es una historia muy pequeñita, también muy cortita. Ah, qué guay suena. De muy cómo bien. esta gaviota evoluciona hacia lo que, hacia lo que quiere ser. Pues es nada. un poquito es en, en el fondo al principio. Al principio sería más rápido, pero son mm. dos libros cortos. Vale, pues no, me, esto me lo apunto para leerlo. Te, es uno muy inspirador. Te lo lees Como en un poco. día. Eh, ya para acabar, ¿te ves emprendiendo desde fuera de un corporate futuro? Y si es así, ¿qué te gustaría montar? Eh, no lo sé. no lo, Es que no soy ambicioso con el dinero. Eh, todos los cambios que he hecho en mi vida siempre los he hecho renunciando a, a mucho dinero. Vale. O sea, no los he hecho justo al revés que todo el mundo que hace los cambios por dinero. Sí. Yo todos los he hecho eh, renunciando a dinero, pero no, pero respetando mi libertad y, y, y mis principios. El, entonces eh, veo lo de emprender un proyecto propio por, un cuestión, por una cuestión de a lo mejor de, de éxito económico que yo no, lo, no consigo que me, que me llegue, no consigo que me llame la luz esa del, del, del éxito económico, verlo como un placer. O sea, creo que hay que estar desahogado pero no creo que sea un objetivo entonces el otro objetivo es el éxito profesional y el éxito profesional realmente cuando estás en proyectos grandes eh, conseguir hacer cosas, cambiar cosas en proyectos grandes, eso sí que es éxito profesional y ahí, es donde está mi, ahí sí que está mi ambición entonces me veo más eh, eh, en un sitio como un teléfono intentando ayudar a cambiar las cosas que empezando de pequeñito un negocio también tengo, tengo, tengo muchos amigos en el mundo del emprendimiento y soy micropartícipe siempre eh, simbólico en algunas, en algunas startups pero no, no veo de hecho en todas siempre digo no quiero ni ver los números ni nada ni me contéis la historia ni porque no apuesto no las personas. Vamos que te ves aquí mucho tiempo por lo que dices. Me veo aquí hasta el último día que esté aquí. Toma oh, ya, eso sí que es. Me voy a quedar con una última pregunta que, que ahora que hablabas me, te, me apetece. ¿Cómo, ¿Cómo compaginas tu vida personal y profesional teniendo en cuenta siempre al final tienes cargos que, que requieren mucho, mucho de ti? Los cargos que requieren mucho de mí, esta pregunta vuelve a ser otra vez sensible, me va a volver a costar estar en la calle, pero y yo creo que todos los trabajos se pueden hacer, lo que está claro es la, la cual es mi prioridad, lo tengo clarísimo, es mi familia y es... O sea, yo trabajo para ser feliz, para llevar mis gustos en mi vida personal, que es donde, donde donde soy feliz con la gente que quiero y todo. Afortunadamente también quiero a muchas personas con las que con las que trabajo. Entonces yo no creo en el modelo de, de estar eh, eh, 24 horas al día trabajando. Sobre todo creo que cuando estás 24 horas al día trabajando es que estás perdiendo mucho el tiempo. ¿vale? El, eh, las cosas más en cuanto más mayores es tu puesto es mucho tiempo tomando decisiones pero no la prioridad la tengo clarísima, pero clarísima. Bueno, muchos aprendizajes pero muchísimas gracias por ser como eres, por todos estos aprendizajes y también por lo que me toca, por la facilidad que nos has puesto para poder hablar contigo y aprender de ti. Gracias a ti, pero que le queda sido... Yo siempre digo que sí, algo sí, ¿no? sí, que sí. sea un problema o un momento así, pero no, no tengo... Lo puedo corroborar. La verdad que no... Por tu parte y por la de tu equipo. De hecho, Carlos de que... Sailor estaba, estaba sí, como protestando Carlos. y le, me acuerdo, le, le enseñaba. y digo, oye, de dije mm. privado que, sí. que hablabas con la gente de comunicación, que por mi parte no hay... Sí. No hay problema. Lo más que es cierto que luego me pregunto, ¿pero quiénes son? Y ya no le respondí, porque me, me lié, pero no... Bueno, Carlos, como sé que no se escucha Carlos, ya sabes, tira, tira por aquí a los compis de comunicación que a mí mamo, me han tratado como a un rey. Así bueno, que a tira... más de, sí. de verdad. Es lo mejor que tiene, lo, lo, que, sí. lo que sí que tiene Telefónica es diferencia respecto al resto de las empresas del universo y de parte de, lo, de fuera es la gente de la gente de comunicación. Leche. Teniendo en cuenta como soy yo de raro que es que me tenían que haber <risa> que haber pegado o metido en una jaula el primer día, la verdad es que es una delicia, es una delicia. Y no menos y no lo digo por peloteo porque lo digo de verdad. Es una delicia. Lo corroboro, pero muchísimas gracias a vosotros. Todos los hombres tienen estrellas, pero no son lo mismo para diferentes personas. Para algunos, los viajeros, las estrellas son guías, para otros no son más que pequeñas luces en el cielo, para otros los eruditos son problemas. Pero todas estas estrellas están en silencio. Tú, solo tú, tendrás estrellas como nadie más las tiene. En una de las estrellas estaré viviendo. En una de las estrellas me reiré y entonces será como si todas las estrellas se rieran cuando miras al cielo por la noche. Tú, solo tú, tendrás estrellas que pueden reír y cuando tu dolor se consuele, porque el tiempo alivia todos los dolores, estarás contento de haberme conocido. Siempre serás mi amigo querrás reírte conmigo y a veces abrirás tu ventana. Así que para ese placer será como si en lugar de las estrellas tuviera dado una gran cantidad de campanillas que sabían cómo reír. Así se habla en el principito sobre vivir bien y tener una buena vida, de amar lo que te rodea y vivir con pasión. En definitiva, la base para aprovechar nuestro paso por el mundo. Muchísimas gracias a Pedro Serraima y su equipazo de comunicación por hacerme la vida tan fácil para poder entrevistarle. Si os digo la verdad, casi lo he hecho sin hacer nada. Vamos, Me han puesto eh, alfombra roja y es muy accesible. Y bueno, y también muchísimas gracias a Pedro por compartir sin tapujos, como siempre lo hace compartiendo su visión del marketing moderno y de cómo tienen que mejorar las marcas su relación con los clientes. Estoy seguro que la semilla que ha puesto Pedro al revolucionar un sector tan comoditizado como es el de las telecomunicaciones, pues esa semilla va a extender sus raíces por multitud de empresas de nuestro país y cambiará el mundo empresarial para mejor.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 Juan Salvador Gaviota descubrió que el aburrimiento y el miedo y el enfado son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta, y consiguiendo alejar esos sentimientos de su pensamiento, fue capaz de vivir una gozosa y larga vida.